Hola, buenas tardes a todos. Eh, bienvenidos todos al tercer podcast de KDE España. Un podcast que en esta ocasión es más numeroso, ya tenemos cuatro integrantes, todos ellos miembros de KDE España, y en el que vamos a hablar sobre eh, los eventos de KDE. Eh, supongo que habéis escuchado por alguna, alguna vez, habéis leído que KDE no es un no grupo de gente que hace subar y ya está, sino es una comunidad de personas desarrolladores, artistas, productores, etcétera, etcétera, etcétera, que se dedican a hacer software y encima crean una, han creado una comunidad en la cual evidentemente todo el mundo eh, después de un, unos pocos eh, periodos de prueba, digámoslo así, o después de mostrar que su amor por KDE, porque eso es lo que estamos, eh, puede colaborar. Entonces, hoy vamos a hablar sobre los eventos que definen a KDE como una comunidad de, de usuarios. En este caso, eh, tenemos que recordar, bueno, definimos, podemos definir que hay cuatro, tres grandes eventos en el mundo de KDE, que es la Academia Internacional, que, por, que es, de aquí unos días se va a celebrar en la ciudad de Breno, en República Checa, Después tenemos eventos locales, como puede ser la Academia, que recientemente, en mayo, se realizó en Málaga, si no recuerdo mal. Y después otras reuniones, un poquito más especiales, más focalizadas en el trabajo, en el desarrollo, que son los sprints. Pero bueno, como aquí tenemos muchos integrantes de KDE, vamos a hacer un diálogo entre nosotros. Y, por ejemplo, Albert, ¿podrías hablarnos un poquito de cositas? Eh, bueno, pues un poco sobre el Academy. No, el Academy es un evento que se genera, se hace cada año a, a nivel mundial, eh, con participantes de todos, de todos los rincones del mundo. Eh, en general se espera hacer en torno a agosto, pero bueno, hemos tenido años que se ha hecho en, en julio, junio, este año es en septiembre. Pero bueno, es más bien un evento de verano. Y dime. ¿Eh, ¿Querías decir algo Alex? Nada, que por un rato eras una gran mancha no de... Eh, digo, que es un evento que se hace generalmente en verano y... Eh, el evento consta de dos partes, tenemos eh, una parte que sería el fin de semana que es, que es el ah, principio en el que en el que son más bien charlas y después tenemos uh, durante la, la semana. En general, es placer en torno a agosto, pero bueno, hemos tenido años que se he ha hecho en julio, junio, este septiembre, pero bueno, es más bien un evento de verano. Y... ¿qué ves? Eh, entonces, durante la semana son más bien... Eh, ¿Eh, ¿Querías decir algo, Alex? días de trabajo eh, era el ordenador de baltasar, puedes continuar vale, gracias eh, entonces durante los días eh, de la semana eh, hacemos una cosa que se llaman los buffs que en inglés viene a ser algo como bears of a feather que decir pájaros de un mismo plumaje que básicamente quiere decir que gente con intereses parecido se reúne durante una hora o así y, y hablas y bueno eso sí poco más o menos la, la academia internacional ya bueno, sí. albert nos ha explicado qué tal es la academia estás con nosotros Mm, bueno, pues Creo que mientras Parece que Baltasar está teniendo problemas técnicos Pero bueno, podemos eh, Podemos continuar un poco hablando de De los eventos locales, por ejemplo de Academies Entonces bueno, en estos son eventos que se hacen quizás a un nivel más local, con, con el objetivo tanto de aumentar un poco los, los colaboradores de KDE en un área determinada, en el caso de, de la Academia es al nivel español, como con el objetivo también de que quien no puede, quien por falta de tiempo o dinero no puede irse una semana a otro país, pueda también pues estar en contacto un poco con, con la comunidad, ¿no? Y también tiene una función a lo mejor un poco más divulgativa quizás que, que la academia en sí, ya que bueno, las charlas suelen ser eh, de un nivel técnico algo menor. Pero bueno, son, son también eventos muy interesantes porque a los propios miembros de la comunidad nos permiten un poco... Eh, conocer la opinión que tienen eh, y conocer también a otra a otra gente que, que no solemos en plan ver todos los años como es en la en la Academy, no en plan pues eso ver también a otra gente eh, que también le interesa KDE, que también quiere estar en contacto con, con KDE y bueno es eh, creo que es un evento muy interesante que, y que yo aconsejo a todo el mundo que pueda, que pueda asistir aunque no que aunque no haya aunque no, nos, aunque no haya ido ningún otro año pues que, que si puede pues que intente que intente asistir al evento José tú organizaste un academies? ¿por qué lo hiciste? bueno un poco cuando yo lo cuando yo organicé la, la academies que fue en el año bueno, 2008, bueno, yo no la organicé un, yo sola, yo solo, lo hice en, en colaboración con, con Gepul, que es la asociación que promueve el software libre en Coruña, y un poco en su momento, a ver, lo hice porque mmm, a, mmm, era, me pareció también que era una, una buena forma un poco de colaborar con, con KDE, ¿no? El, el coger a la comunidad, que por aquel entonces Cad eh, España estaba dando sus, sus primeros pasos. Y, y, y, y en cierto sentido estaba definiéndose como a sí misma como asociación ¿no? y pues pues colaborar un poco en organizar eh, eso, una reunión para conocernos mejor, para trabajar y para decidir un poco eh, qué vamos, cómo iba a organizarse la, la asociación y también cómo forma un poco eso de, pues, de la gente, en este caso de la gente de Galicia tal eh, permitirle un poco, tener una oportunidad de conocer físicamente a la gente que está trabajando en, en KDE y ver que también... Eh, ¿Crees que funciona Yo creo que sí, ¿no? En plan, yo creo que más o menos eh, salió, yo creo que salió bastante bien, que, que permitió un poco mirando, mirando un poco eso seguir organizando las la asociación que por aquel entonces estaba en estaba constitución en no y en cierto sentido a ver mmm, yo creo que salió eso, que salió bastante bien que la gente que vino salió contenta y que fue hubo cosas buenas que luego se siguieron tomando como ejemplo en futuras academias Luego, ahora nos queda solo para hablar sobre los streams, ¿no? Sí, pero eh, lo que quería comentar de, de la Academia es, estoy muy de acuerdo con, con José, que una de las grandes ventajas que tiene es el, el hecho de, al ser a nivel más local, permite que gente que no iría a otro país, que no va a ir a la, a la República Checa esta semana, se pueda acercar y nos pueda ver y entonces los puedas animar y quizá el año que viene pues ya los, los convences de que, de que sí que, que molamos y venir y, y, y, y dar el salto a la Academia Internacional, quizás. Bueno, ahí toda la barrera del, del idioma también, es decir, si vas a la Academia Internacional, todo el mundo habla en inglés, y aunque hay gente de todo el mundo, pero vaya, lo que quieres disfrutar es, es la cantidad de personas de sitios diferentes y, bueno, la lengua franca que utilizamos es el inglés, ¿no? Y por lo cual, si vas y quieres disfrutar al 100% una academia internacional, tienes que saber inglés. Sin embargo, con una academia es, pues, bueno, mientras sepas castellano, que si estás escuchando esto, la audiencia de este vídeo tiene que saberlo, pues, pues eso, puedes hablar con todo el mundo, puedes conocer a la gente local, etcétera Y, bueno, siempre da un poco menos de miedo, ¿no? Yo, al menos, yo cuando entré en KDE, entré con una academia S con la academia de Zaragoza, la primera, y, y eso fue una de las cosas que yo tuve en cuenta, es mucho más asequible, ¿no? da mucho menos miedo conocer a todos los hackers de en la comunidad, etcétera, da mucho menos miedo si vas a la gente que habla tu mismo idioma, uno de tus idiomas maternos al menos, y bueno, no tienes más confianza que si no te vas luego a la academia internacional y mucha gente rara, no entiendes nada, y, bueno. Sí, sí, de acuerdo. Yo, mi experiencia en la Academia de Bilbao, ¿se, ¿se me oye? Sí, se te oye. Pues bien, evidentemente lo que estoy completamente de acuerdo con Alex. Eh, yo creo, creo que la forma de empezar es sanar una Academia y es local, y entonces, eh, como te impregnas más de la comunidad cae y después el salto a la, academia, a la Academia Internacional ya es el sumo. Pero claro, primero conocer los locales, que, soy, que son buena gente, y te convences de, de hacer ese, eh, no, no diga sacrificio, sino que ese esfuerzo más grande que es ir a otro, una cadena internacional con gente que habla inglés y sabemos que el problema que tenía es estar lengua entre eh, los españolitos. ¿No? Uh -huh bueno, nos queda ahora hablar de los Sprint, ¿no? Sí. Que no son exactamente como una gran academia, o una gran academia, sino que son otra cosa, ¿no, Alex? Bueno, sí, eh, a ver, los Sprint la idea sería que en vez de quedar para explicarle a la gente cuáles son nuestras virtudes y bueno, delicias de nuestros proyectos es que quedamos entre nosotros y discutimos sobre los problemas de ellos y más bien, bueno, la idea es esto, encontrar un momento en el año para, bueno, dedicarle 24 horas al día al proyecto que se trate. Es, es muy interesante porque, bueno, muchos de los desarrolladores no, no pueden dedicarse todo el día a tiempo completo a desarrollar sus proyectos y es una oportunidad para, para esta gente no solo de encontrarse con el resto de desarrolladores sino también de, de de poder bueno pasarse un rato y arreglar esas cuatro cosas que, que tenía que acabar y siempre tenía ganas de hacer, pues hacerlas y bueno, pues eso por otro lado también que el, el equipo de desarrollo del proyecto se pueda reunir, se pueda poner de acuerdo en cuál es la dirección de que el proyecto tiene que tomar y bueno despegar las velas pero lo más importante de estos, estos eventos, no estoy de acuerdo conmigo, que es unas cervecitas que se hacen después. O el café de la, del pasillo o, y demás. Bueno, en realidad yo creo, quizá otro no estará de acuerdo, pero en los experience en sí lo más importante es cuando se está trabajando juntos. En academies o en, en academies por otro lado sí que es importante o mucho más importante creo yo el componente social porque sí que tenemos la tarea de, de divulgar lo que hacemos y no solo divulgarle a la gente local sino al resto de, de gente de la comunidad el tipo de cosas que hacemos sino que también tenemos, que, tenemos la oportunidad, oportunidad esta de poder, poder estar juntos y trabajar juntos y en el academia sí que hay una componente social mucho más, más importante, creo ¿eh? yo. En, en mi opinión esto depende mucho del, del proyecto en el que estés. Hay proyectos que lo tienen, tienen la vida mucho más definida y cuando se encuentran en un sprint es hackear, hackear, hackear, hackear, hablar cuatro cosas y hackear, hackear, hackear. Luego hay otros proyectos que no es tanto más así, sino que hace falta más definición y la mejor manera de definir algo es con cerveza y con... Cosas compatibles con la cerveza. Entonces, bueno, en esos proyectos, pues entonces los sprints es un poco se adaptan a las necesidades ¿no? de, de, de cada proyecto y ¡pum! yo creo que es diferente. También depende de la gente que vaya al sprint, si, si es un equipo que se ha visto ya hace mucho, hace poco, o sea, si se conocen desde hace años, pues bueno, igual la cerveza no hace tanto falta, ¿no? Si es un grupo que se ha creado nuevo, cuando no se conocen, seguramente correrá más cerveza. Ah, bueno, es un poco, yo, yo creo que hay que se adapta. Lo importante de los sprints por eso es que uh, son, una, son una herramienta para, para producir más. Uh, queda un poco, uh, un, poco, un poco frío, si se dice así, sí. Pero al fin y al cabo estamos haciendo proyectos ¿no? de, de, de software libre. Los proyectos se tienen que picar, se tienen que planificar, se tienen que arreglar bugs etcétera es, es, es mucho, mucho, mucho trabajo el que hacemos, mucho. Y los sprints ayudan a, bueno, a desencallar cuando un proyecto está encallado, a llevar el proyecto sí, a, la, a la siguiente etapa. a presentar proyectos, ¿no? Para proyectos con Google Drive, que estamos así flojo. Sí, ¿sí sí, no? sí, sí, exactamente. Ese es un poco el, el punto. Sí, también Están es una, un po, una forma de acercarte a alguien y poderle darle una colleja, que a veces también es <risa> necesario. Hay muchas cosas que por internet mejor no discutirlas Porque Por muchos que utilizar buenas palabras, siempre van a haber malinterpretaciones, siempre van a haber cosas. Pues ahí, bien, sí, hay temas que es mejor... Pues eso. Y además este año la Academia es de la República Checa, que la Academia también se hace cierto trabajo triste, como ya que es bastante social, y en la República Checa la cerveza está muy barata. Eso está bien. a los años de la peseta que quería comentar es, es la diferencia aquí, eh, de tamaños entre entre Academy, eventos locales y Sprints. ¿no? O sea, el, la Academy estaríamos hablando de cientos de per, varios cientos de personas, 200, 300 personas. Un evento local sería más bien alrededor de cientos de personas como mucho. Y los Sprints en general son, son nivel de decenas. ¿vale? Quizá a veces ni llega, pero bueno. entonces decenas. El, el hecho de, de, de las diferentes escalas también marca un poco el, el tipo de trabajo que se puede hacer, ¿no? No puedes coger a 300 personas y de sentarlas en la misma habitación y que hablen todos, porque porque aquello es una explosión de voces, pero sí que puedes sentar a 10 personas y que todos hablen una vez, bueno, a la vez, pero uno detrás de otro y aún poder tener opiniones de todos, ¿no? Y bueno, yo... Personalmente os, dije, os acabo de confesar, ya lo sabíais que me quedé enamorado de la carrera definitivamente en la Academia de Bilbao. Alex también me ha dicho que se quedó primendado de KDE en la de Zaragoza. ¿No? ¿En la del 2009? Puede ser. Alex. Antes, antes. No, Zaragoza, la bueno, primera Zaragoza, en porque siete. Zaragoza hubo varias. 2006 o 2007, sí. ¿Y los demás qué sacáis sacaste de estas experiencias? José, sí. ¿Qué se de esas experiencias? Bueno, yo, mmm, en general, a ver, yo creo que que todas las academias, academias a las que a las que he ido, que ha sido es una buena una buena experiencia por no por eso un poco la el ver cómo el ver cómo funciona la, mmm, el ver cómo funciona la comunidad, el ver que, eso, el ver un poco a, a la gente y tal, que también es, yo creo que es una cosa un poco que te permite, ¿no?, el, el software libre, en plan, si tú eres un, si tú eres ahí un, un fan de Apple, no te es tan fácil en plan conocer ahí al, al eso, presidente ahí de, si tú, si te, te, te gusta es no, KDE, puedes ir a la academia y, y hablar con, con los de KDE y tal, y yo creo que una de las cosas que sí. me aprendió de, de Bilbao cuando fui, fue conocer a Albert y saber que él había creado bueno, era uno de los creadores de, de Ocular un programa que yo utilizaba y estaba súper enamorado de él y de repente encuentro a una de las personas que lo, que lo, lo hace imposible y claro, para mí eso es, es, es descubrir algo obvio que los programas no lo hacen máquinas sino lo hacen personas pues para mí fue una revelación aunque es, es algo de todo es algo básico bueno, ciertamente es interesante esto. Yo también recuerdo que el primer academy al que fui, que de hecho fue una academia, academia internacional, eh, recuerdo mucho la sensación esta de, ostras, estoy conociendo a todas las personas que desarrollan estos proyectos que yo uso cada día. Y de hecho también es interesante como, habiendo asistido pues todos los academias desde entonces, pues mi experiencia va cambiando de el ir ahí para conocer a la gente que desarrolla... A, a ser un, un termómetro de, para ver cómo estoy trabajando y cuál es el estatus el del proyecto uh, por ejemplo ahora mismo cuando voy a, a la academia lo que más me fijo es a ver en qué cosas está trabajando la gente, cómo ha cambiado uh, sus maneras de, de enfocar pues, el proyecto, el software libre o su manera de ver KDE porque es lo que nos ayuda a ver pues, dónde está la KDE en un tiempo y cómo podemos hacer para que para que en unos años pues podamos eh, seguir trabajando juntos y, y a la máxima velocidad y potencia posible. Bueno, pues para ir concluyendo que pues ya se está haciendo tarde y ya está siendo largo. Eh, supongo que todo el mundo está de acuerdo que una academia es, o una academia internacional es, son 100% recomendables para todo el mundo y que una vez Iniciado, involucrado en el mundo KDE, el screen sería ya entrar en el núcleo duro de KDE, ¿cierto? ¿Más o menos? Bueno, todo, todo depende de lo que uno quiera hacer y cuál es el rol que uno quiera tener. Yo entiendo que no todo el mundo quiere ser desarrollador. Si uno, por ejemplo, quiere ver de qué va el tema con las cosas, eh, bueno, en cualquier caso siempre es bueno hablar con los desarrolladores. Eh, si si lo que quieres o sea si hay una academia es por ejemplo cerca de tu casa o en tu país pues siempre es una buena idea yo creo ir y y ver porque bueno es, es fácil eh, tampoco diría todo el mundo todos vayáis a la academia o todos vayáis a la es más bien se trata de bueno que tienes ganas de hacer si por ejemplo si tú hay, hay gente que yo conozco que no van ni a ni academias ni academias sino que solo van a streams sprints porque bueno el tema de comunidad no les interesa tanto eh, es interesante ver el, el tipo de cosas distintas que se hacen yo sin duda sí que recomendaría ir a cualquiera de los eventos porque siempre me han producido alegrías pero bueno hay muchas cosas en la vida también sobre todo no hace falta querer colaborar ni nada de esto ¿eh? yo porque con, con todo esto último que hemos dicho me, me da un poco la sensación que si no quieres si no tienes intención de hacer algo en KDE, pues Academies o Academy o incluso un sprint en nuestro sitio. Y los sprints son abiertos también a todo el mundo la gente sí puede pasarse pidiendo permiso y tal o lo que fuera, pero eh, yo, yo creo que es un poco más de la gente que tenga curiosidad, que quiera que quiera charlar con, la, con los developers de KDE, con los diseñadores, con la gente, con toda la gente de la comunidad, etcétera, se puede pasar y hablar. Yo cuando fui a la de la Academia es de Zaragoza, yo no tenía intención ninguna de, de hacerme desarrollador. Y fui ahí y, mira, conocí a gente de Barcelona que también hacía KD, me bueno, empecé a juntar con, bueno, con Albert, gente, ¿eh? Alex, y, y al final pues me acabé metiendo. Pero la idea fue, uy, voy a conocer a la gente. Y eso es... Bueno, sea como sea, invitamos a todo el mundo a que asista a la próxima Academia que todavía no sabemos dónde se celebrará y que, sí que sí, si quieren de... que evitarla, que nos no lo diga por ejemplo pero... otro punto importante sí. y y bueno simplemente eso que que entendéis que cada es, es todo, todo, una cosa que me gustaría quedar claro que todo el mundo puede cobrar con un cadea aunque sea aportando opiniones vale que una academia es o una academia internacional o un sitio un, un buen sitio para cualquiera pero no, hay otros canales no para hacerlo bueno, eh, queréis añadir alguna cosa más? Bueno, yo un poco a lo, a lo último en plan que dijo Alex, ahí de que si alguien quiere entrar se pone en contacto con, con nosotros. También esto puede ser en plan si alguien, por ejemplo, usa KDE y a lo mejor quiere colaborar con KDE y no sabe muy bien cómo, pues si a lo me, si, si tiene si, si tiene alguna sede y y quiere también una posible forma de colaborar con, con la comunidad también es organizar un evento de estos, en plan... Así que eso, dentro de poco publicaremos eh, la solicitud de, de propuestas para ubicación de la academia y quien, quien a lo mejor quiera colaborar con, con KDE pero no se le ocurra cómo y piense que, que esto lo podría hacer, pues que se lea esa, esa convocatoria y si tiene cualquier duda que se ponga en contacto con nosotros. Bien, pues hasta aquí el, cade, el, post, el post, post, de KDE España de hoy. Hemos tenido algunos problemas técnicos al principio, esperemos que, que no os hayan marcado demasiado. Y os esperamos en el próximo podcast. Os recuerdo que tenéis la información de KDE en cade org y que en bueno, es Y bueno, nos vemos en el próximo podcast. Gracias por... Escucharlos y hasta la próxima. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!